¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintor y aquí estamos en otro capítulo de Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Antes de empezar y seguir con la aventura que tengo que hablar con esa señora, vamos a pulsar la Y y vamos a poner que aquí el Charizard Vuelo esté asignado en la parte de arriba de la cruceta. Y vamos a ver qué opciones nos da el Charizard Vuelo. Nos permite ir a otra a otra parte de la isla o incluso puedo irme a... Mele, mele, nuevamente Obviamente a las la otras islas no puedo ir Uy, uh, ¿esto qué es? Es lo que es el paraíso Eder, lo hice arriba En fin, no vamos a volar Por el momento no vamos a volar Pero Pero Se nos habilitó aquí unas cosas nuevas La festiplaza, que ya la conocen Y aquí vamos a poner Hola, eh... bueno, no me falta algo aquí Sí, Me falta algo aquí... Uh -huh. <risas> Espérate, vamos a hablar con este... No, ¿puede ser hablando con esa? ¡Ah míralo ahí! <risas> algo me faltaba... Anda, has superado la prueba de, de Kiawe. Eso quiere decir que a partir de ahora ya podrás volar al Homo del Charizard. Y aprovechando el momento, ¿qué te parece si te enseño una forma de jugar con los Pokémon que tienes en las cajas del PC? Eso es, es de lo más simple. Pulsa el botón X para acceder al menú y luego toca el icono del Poker Resort. Así de, así de fácil. Estaré esperando ansioso tu visita. Chao. Enseguida voy, no te preocupes, que era lo que quería yo mostrar en este vídeo también. Mira, aquí no está. No está. A ver, Poker Resort. Conexión rápida. Mira, este lo cambio por este. Y aquí dejo la bolsa, los Pokémon. La conexión rápida, aquí dejo el Poker Resort y el, la Festi Plaza. Y aquí pongo el Poker Relax. Así, así es como me gusta a mí. La parte de aquí me da un poco igual: pasaporte, de combate, lector QR. Quizá más adelante, foto de álbum. <risa> porque ves, no me hace falta en este momento. Y esto, sin embargo, sí, porque los uso bastante. Así que vámonos ahí al Poker Resort. De esto más o menos es de lo que más, más bien va a tratar el episodio de hoy del Poké Resort, más que otra cosa. Y se me alegra de volver a verte. Bienvenido al Poké Resort unas islas desiertas dedicadas al, al esparcimiento de los Pokémon. Por si no te acuerdas, yo me llamo Polo y soy el gerente. Y tú te llamabas... te llamas pintora ¿verdad? Encantado de conocerte, Chachi. Hechas de las, las presentaciones de rigor, ¿qué tal si me echas una mano? Los Pokémon que tengas en, las ca en tus cajas del PC pueden visitar el Poké Resort en plena libertad. De momento, no hay más que una isla pequeña, pero seguro que eso cambiará con tu ayuda. Pero vayamos pasito a pasito. Para empezar, ¿podrías recoger las pokeabas que hay tiradas por ahí? Solo hay una. A los Pokémon les encantan las pokeabas que crecen en el árbol plantado en medio de la isla. Y no es para menos, porque son muy nutritivas y tienen un sabor exquisito. La que has recogido es una pokeaba lisa, pero en el futuro también podrás encontrar otro, otras más raras. Las pokeabas irisadas y las pokeabas decoradas. Pero ya sabes lo que dicen, el movimiento se muestra andando. Pr prueba a sacudir el árbol. Ostras, todas que cayeron! Acabas de verlo con tus propios ojos. Al sacudir el árbol caen las, las pokeabas que hay. Y ya sabes, tanto si son abas contadas como si no. Si sí, son abas contadas, como si no. Debes recogerlas todas, toditas, todas. ¿Qué te parece? Está chupado, ¿no? Si ves que no caen más, basta con esperar al día siguiente. Mete las pokeabas que recojas en la caja de pokeabas. Así, lo, los Pokémon a los que surjan las, les rujan las tripas podrán saciar su hambre en cualquier momento. Mm. Vale, vamos a, a recoger las pokeabas. Encima dice que tengo que meterlas aquí. Pues para ti es una caja normal y corriente, pero los Pokémon la ven como un cofre del tesoro. Cuando se zampan algunas pokeabas, se vuelven pletóricos. Las pokeabas de la caja también atraen a, a Pokémon salvajes, que te harán una visita como, con el objetivo de llevárselas a la boca. ¿No te pica la curiosidad por, por descubrir qué Pokémon podrían venir a visitarte? Ah, y ten en cuenta que cuanto más rara sea la pokeaba en cuestión, más durará el efecto. En cualquier caso, tú procura que la caja esté llena a rebosar.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 Ahora mismo, que el Pokémon Resort no, está más que una, no es más que una islita como Pokémon de ni como un Pokémon de nivel 1 que acaba de salir de su huevo, por eso quiero que tus Pokémon y tú me ayudéis a desarrollar los, los resort hasta alcanzar nuevas cotas de excelencia. Y con desarrollar Resort me refiero a expandir los existentes o a construir uno nuevo. Para eso cuentas con la inestimable ayuda de los Pokémon depositados en las cajas. También necesitarás pokeabas lisas con el estómago vacío. Uno no rinde como es debido. Y los Pokémon no son una sección. Chachi, pues con esto damos por terminada la visita guiada. Si quieres ayudarme a expandir el resort, pásate por la chosa flotante. Eso es todo por parte de un servidor. A ver, lo primero que hago, si tuviera, es, es enviar un frasco de pokeabas, porque soy así de generoso. No lo leí, Pokeabas no, eh, como su nombre indica es un frasco que contiene pokeabas. En algunas ocasiones acaban recalando en los resorts traídos por las corrientes marinas. Son un modo de contactar con otras personas de algún lugar remoto a través del ancho mar. Como ya po te podrás imaginar, las personas que reloj recogen se llevan una gran sorpresa. Chachi, es romántico más no poder. Hace feliz a la otra persona también te, te reportará alegrías a ti. Prueba a meter pokeabas en, en el frasco y a dejar que se lo lleve la marea. Ahora bien, te, te presentaré que solo puedes enviar un frasco de pokeabas al día. Lo de repartir felicidad no es algo que se deba tomar a la ligera. Todo es en su justa medida. Se enviarán un frasco de pokeabas con siete 7 pokeabas lisas dentro. ¿Te parece bien? Pues sí, tengo 109, no creo que me sea de mucha... problema. Chale, entonces dejaré que la marea se lleve el frasco de pokeabas. Chao, pokeabas. Ojalá la fortuna te sonreía hoy. ¿Qué puedo hacer por ti? Por el momento nada. Bueno, ahí se pueden ver un par de cositas. Primero, un Raticate a Lola. Que me lo traje de otro de otra versión del juego. Porque es un Pokémon dominante. También tengo un pri una Primarina. Ese Primarina viene de... Es un, es un Pokémon especial. Que se conseguía a través del Poke Pero no lo puedo utilizar. Y ese juego lucha. Pues creo que lo intercambié al final. Para, para ir quitando personas. Que puedan darme otro tipo. Otro tipo de, de conversaciones en el juego. Así que vamos a seguir utilizando las gestos. Y mira, ya tenemos unas cuantas habas más. Se recoge todo. Y esto lo voy a hacer en... En cámara rápida. Ca cámara rápida, no. Cámara rápida. Bueno, ya no hay más. Oye, esto relaja, ¿eh? <risa> Vamos a ir aquí y decimos expandir el Resort. ¿Entonces me vas a ayudar a expandir el Poké Resort? Chachi, muchas gracias. Pues los Resorts que se pueden desarrollar son nada más y nada menos que 5. Cada uno de ellos tiene sus propios requisitos en cuanto a cantidad de Poké lisas y Pokémon en la caja. Puedes comprobar el número de ese concreto en el recuadro que pone Necesitas. Pues eso. Dime, ¿qué por qué Resort quieres desarrollar? Bueno, quiero hacer primero un inciso y vemos que en la parte izquierda derecha, perdón, de, de Polo vemos que en la parte de arriba dice 58 se ve como una cajita y una Pokéball. son los Pokémon que hay en cajas. debajo están las Pokeadas que son 194 debajo están las Pokeadas eh, coloreadas <risa> que son 16 y por último tres que son las Pokeadas irisadas, que son las más fuertes de todas Así que sí, vamos a desarrollar. Dice, Cayo Recreo nivel 2. Transformará este remanso de paz en un lugar aún más placentero para tus Pokémon. Te permitirá recoger una cantidad mayor de pokeadas. Necesita 15 Pokémon en la caja y 30. También tenemos esta. Dice, Brinda a tus Pokémon la ocasión de, de pasarlo en grande cultivando vallas. Podrás plantar hasta un máximo de 6. Vamos a confirmarla. Antes que meter otra... hacer mejor la, la primera. Dice Chachi, las obras comenzarán enseguida. Han concluido las obras para la construcción de Brote. ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Te gusta? He aprovechado el terreno llano que ofrece para eh, preparar un huerto, un huerto donde plantar vallas. Estoy seguro que los Pokémon se lo han pasado en grande dedicándose a su cultivo. Toca el el cartel para indicarme que vallas quieres plantar seguro que les hace mucha ilusión los Pokémon cuida bien de este resort pues vamos a probarlo se pone aquí y vaya que tenga vaya que pongo <risa> básicamente entonces vamos a meter una valla cereza que nada más que tengo una una valla ango una valla tomate una valla zafre vallas naranjas todas las que quiera por dios que me suben PS entonces, ya es una poción menos que me puedo comprar. Y Vaya Sidra también. Y Vaya Sidra. Ahí está. ¡Ea! ¡A trabajar! <ríe> y aquí tengo Magiarna, que me lo he pasado de, de otro juego. Tengo el Regijigas que se repartió en... no me acuerdo si fue Marzo. Y Dialga, que creo que se repartió en, en Abril. O al revés, no me acuerdo, pero vamos, que era eso. Así que, vamos otra vez aquí. Expandir porque resolve. Ya, puede ir al caído nivel 2, al caído brote nivel 2, o a este. Que necesito 30 Pokémon y 30 Pokéabas. Por el momento voy bien. Y se construye este resol para que los Pokémon disfruten explorando una cueva, donde además podrán encontrar un montón de objetos. Confirmamos. Chachi, las obras comenzarán enseguida. Ahí estamos. Dice, han concluido las obras para la construcción de Calle Aventura. ¿Qué, te gusta? Como habría una gran cueva, la he dispuesto de forma que se puedan emprender expediciones. Estoy seguro que los Pokémon se divertirán un montón explorando su interior. Toca al calter para indicarme qué ruta quiere emprender. Si los Pokémon encuentran algún objeto durante la expedición, lo meterán en el cofre que está en el medio de la isla. Los Pokémon parecen entusiasmados. Sigue así, así. Ahora tengo a Eevee. Tengo un Jupa que me lo he pasado para... para irme quitando de encima los... los legendarios, porque... lo tenía de, otra, de otras generaciones. Y me lo he pasado para acá. ¿Por qué no? Total, no lo puedo usar. Ahí estoy. Y de esa manera puedo... mejorar un poquito más los callos. Y otra vez Primarina y otra vez Regigigas. Vamos a pulsar aquí, en la bolsita. Y por el momento solo tengo una ruta, así que para adelante. Ojalá te aporte un buen botín. No, Sean todos a buscarme botines. Muy bien. Vamos a ver qué más nos deja hacer. Este no, este no, este ya. Siguiente. Necesito 45 y 45. 45 Pokémon, 45 Pokeaba. Dice: Yo diría que este resort se puede desarrollar. Construye este resort para que tus Pokémon disfruten haciendo ejercicio. Podrás invitar a un máximo de 6 Pokémon. Este está muy bien para mmm, desarrollar a los Pokémon en cuanto a los EV. Tú los pones ahí, se ponen a entrenar, se pegan un buen tiempito y para adelante. Está bien para coger los Pokémon de la caja y empezarlos a hacer fuertes antes de entrenarlos. Por si se me muere alguno en el núcleo en el de los principales. Ya tener un poquito más mmm, desarrollado, aunque después tenga que subirle bastantes niveles... Pero ya tener un poquito desarrollado antes de seguir el, el juego porque... Mmm, el Nuzlocke tiene una dificultad notoria, ¿vale? Entonces vamos a ir aquí... Y si construyes este solo para que tus Pokémon disfruten haciendo ejercicio... puedes invitar a un máximo de 6 Pokémon por cada... Chechi, las obras comenzarán enseguida. Venga. Han concluido las obras de la construcción de Calle Activo. ¿Qué? ¿Te gusta...? He aprovechado la arena y la madera traída por la corriente para construir una zona recreativa. Aquí los Pokémon podrán fortalecerse mientras se divierten jugando. Toca el cartel para indicarme qué Pokémon quieres que ver ejercitándose en callo activo y el tónico que debo preparar. Dichos tónicos son mi forma de recompensar a aquellos Pokémon que se entregan en cuerpo y alma. Estoy seguro de que los Pokémon se lo van a pasar bomba aquí. Cuida bien de este Poké Resort. Vale, por el momento solo puedo poner un grupo y es este de aquí. A ver. Escoge los Pokémon que quieren que.. Ah, ese. <risa> Me voy a la caja y mira. Puedo ir ejercitando. De a, a Dani. Eh... A Darkor. Adán, Adán no, Dan, a Kudung, a Fionitrix y a Beck, por ejemplo. Eh, bueno, a Beck no. A ver, estoy cogiendo, aunque puedo meter también a Beck. Básicamente lo que estaba haciendo es seleccionar a los Pokémon que fueran más atacantes físicos, ¿vale? Este, eh, Dani tiene ataque 34, más que ataque especial, Dark Court tiene también igual, todos cumplen esas estadísticas, 19-14, 25-20. Mientras que estos tienen más ataque especial que ataque físico, como pueden ver. Aunque sea por un poquito más, pero lo tiene, ¿vale? Y este lo tiene igual, o sea, no, no lo voy a poner porque por lo general eh, evoluciona un Pokémon que más bien tiene más ataque físico más ataque especial que ataque físico. Entonces meto a estos a esto de aquí y le doy a ver. Entonces ya dice, ¿quieres volver al progresor Sí. Ya he elegido 5. Podría elegir 6. ¿Y qué, be qué bebida en concreto quieres, quieres preparar? Tenemos un tónico de nivel que le sube el nivel a los Pokémon. Tenemos unos tónicos de PS que le suben los PS base Le sube los ataques base, la defensa base, el ataque especial, la defensa especial y velocidad En este caso yo lo que quiero es subirle el ataque, así que, para adelante. Y después, ¿número de sesiones? Pues mira, las mayores dura 49 horas Yo voy a poder jugar otra vez, son las 5 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, no, mañana no voy a jugar, así que... <ríe> Muy bien, así. Que se pega 49 horas entrenando, no pasa nada. Que entrene. Cualquier Pokémon que lo pasan grande con este tipo de ejercicio, porque po puede volverse más fuerte mientras disfruta jugando. ¡Perfecto! Y vamos a ver si me da para hacer el último... El último resort. Que sería este. Necesito 60 y 60, tengo 58... Uy, qué pena que no lo puedo hacer, pero vamos, le explico, ya que estoy eh, preso en pleno proceso de explicar el Poker Resort. Dice, construye este Resort para que un máximo de 6 Pokémon se relajen con un buen baño termal. Esto permite hacer 3, ter 3 baños termales donde tú metes a los Pokémon y se hacen más, mmm, más amigables contigo, esto está muy bien para meter Pokémon que suben con... que, que cambian con la... con la amistad, o... bueno, con esto más subirle los corazones, pues ayuda bastante. Pues ya que no puedo, vamos a eh, seguir mejorando la, el Poké Resort, pero de otra manera. En este caso vamos al nivel 2 del Cayo Recreo, de esa manera eh, permite recoger una mayor cantidad de pokeadas, cosa que siempre va a venir muy bien, así que pa'lante. y vemos muchos más pokémon que antes, mm, deberían visitarte más pokémon salvajes muy bien, y los pokémon luego parece hacerles mucha ilusión, cuida bien de este resort, vale, tengo a Volcanion, Saiming, como ven me he pasado casi todos lo, los pokémon legendarios que se pueden coger por evento, Celebi, Meloeta, uy, aquí se infiltró un Cosmo, un Cosmo M bueno, la evolución de Cosmo, de Nebulilla Tengo también un Zondurus o un Landorus, no me acuerdo qué es Y un Pokémon Dominante Que lo veremos más adelante Victini Y ahí hay dos Pokémon que se van a muerto Está Adriusito Y... Eh, P El que solamente llame P Creo que si doy aquí pues Sí, puedo coger unas cuantas Pokéabas más Oye, algo es algo algo servirá. Y nos vamos a este callo. Yo creo que... ¡Uy! Está Latias. Hay Latias, Entei y Hirachi. Latias y Hirachi me los he pasado de, otro, de otras generaciones eh, y de eventos. Y Entei se ha, pas se ha pasado como, como un Pokémon de eventos. Creo que fue en abril, sí. A ver. Vamos a expandir este porque resuelve. ¿Puedo, puedo irme al nivel 3 de... De callo Recreo, pero si se dan cuenta, no me llegan las 90 pokeabas. No me llegan. Aquí sí me llegan, pero ando un poco justo. Está muy bien poder eh, mejorar este, este callo Entonces, vamos a venir aquí, a intercambiar pokeabas. Y me dice que me puedo, puedo pasar las pokeabas decoradas y las irisadas a su correspondiente número en pokeabas. Venga, que sí, que sí, que no quiero leerte ya Que me tiene bastante Dos capítulos vas a ser tú, hijo Polo, en fin Dice, te daré tres pokeabas Lisas por cada pokeada de decorada Y siete por cada pokeaba Irizada Vale, entonces vamos a coger la... Las lisas Y vamos a hacer esto Venga, Tengo cinco, 15 más Me quedo con 3 y 3, no pasa nada y vamos a expandir el Poker Resort. Y puedo... A ver, 60... No, espérate. Espérate un momento. Vamos a, a, a cambiarlas todas. A ver si me da para, para, para las dos mejoras. Expandir. Son 90. Y 60-150. Me quedo con dos. <risa> ¡Wow! Sí, porque esta no la voy a poder mejorar. Bueno, sí, sí, puedo mejorarla. Tres expediciones diferentes. Por el momento no. Vamos a los importantes. Vamos a mejorar esta. Y así no me vuelve loco. Los de entrada, para emplearlo. Puedes tener plantadas 12 vallas a la vez, según el tipo que sea. Ahora también es más fácil regarlas, por lo que tendrás una cosecha mayor, digo yo. Vale, muy bien. Muy bien. Y este también, vamos a mejorarlo del todo. Venga. Oye, hay que tener este a nivel 3, a estas alturas del juego, va a ayudar un montonazo. Sí, venga, venga. Ya está. O sea, hacemos se oro del todo. Han aparecido más Pokémon. Aquí hay un ultraente de esta edición y todo, fíjate tú. A ver... No hay que ver Ay, qué pena, esta Luna la y todo. Bueno, estos son amiguitos. Vengo aquí y elijo otras Pokéballas. Mira, dos, dos. Dos. Y las que tienen seis. Por ejemplo, así. Confirmamos. Vale, Esto ayuda bastante. ¿eh? Ayuda muy mucho. Pues nada. Ya hemos visto cómo es el Poker Resort. Vamos a seguir con el juego. Sí. Chao, Polo. Nos vemos. Y lo poco que queda. <risa> vamos primero a ver qué le pasa a Rotom. Está feliz. Y nos da la rotómbola. Eh, en la pasada. En el pasado episodio. Dije, te doy 5 segundos para que ponga Que bola me, me va a salir Pero no tiene sentido ninguno Porque eh, Puede ver el vídeo, dar un poquito para atrás y contestar Así que Vamos a hacer una cosa eh, Quien haya dado la respuesta En el vídeo pasado O sea, en el, en el episodio anterior ...y salga aquí, es quien se lleva el Pokémon, ¿vale? Y así va a ser siempre, es decir, la rotómbola siguiente... ...ahora tendrían que dejar los, los comentarios, lo que saldría en la rotómbola del siguiente episodio, no de este. Porque así, sí tiene un poco de sentido que yo esté repartiendo Pokémon aquí gratis. Así que, vete escribiendo cuál será la que nos salga, no en este episodio, sino en el siguiente... Y vamos a utilizar la, la bola para ver quién se lleva el Pokémon de el anterior vídeo. El que haya dicho este poder. Enhorabuena, has conseguido el poder rotom bien chulo. En este caso serían los cupones reclamo. Quien haya dicho que yo me iba a ganar un cupón reclamo, o dos en este caso, en el vídeo anterior va a ser quién se va a llevar ese Pokémon que le voy a regalar. Que como pueden ver, puede será hasta un legendario, ¿vale? Y entonces ya ahora mismo vete escribiendo cuál sería el siguiente cupón. El siguiente cupón que me vaya a dar Rotom en el otro vídeo. Venga. Vamos a seguir, que quedan 5 minutos nada más. Dice, oh, eso es un pirostal Z. Quiere decir que ha superado la prueba de Kiawe. Te felicito. En ese caso. Uh, túnel, túnel Adelante, puedes pasar La prueba de la Capitana Lulu tiene, tiene lugar en la jungla umbría A la que se accede a través de la Ruta 8 Vale Este túnel está tan oscuro y da un poco de miedo Pero tenemos que cruzarlo Quiero recordar que en Pokémon Sol y Luna Este túnel no... No se iba Espérate, espérate, aquí, aquí hay algo No... Da un pelín de miedo, pero... ¿Cuál es la gracia? Oh, oh my God. <ríe> Espérate. Vamos a ir guandando. <ríe> Porque creo que se cavecina un combate jodido. Pero bueno, de repente noto una aura potente. ¿Andas, le pintora? Alola. Así que esto es lo que llamáis túnel, ojalá tuviéramos tiempo libre para investigarlo mejor. Elipintora, parece que tu recorrido insular da, va viento en popa, ¿no? Si no me equivoco diría que al combatir contra un Pokémon dominante que de desprende un aura, uno también se ve afectado por la misma. Además, cuando uno de tus Pokémon utiliza un movimiento Z también se ve envuelto en un aura. ¿Significa que eso que eres capaz de controlarla por completo? Sí, por supuesto. Yo yo me pongo, yo controlo todo. <risa> sea como fuere, supongo que no nos concierne. Aunque la verdad es que hace mucho tiempo nuestro mundo también estaba bañado por una luz misteriosa bastante parecida al poder Z. Dariu, es hora de nuestra reunión. Tenemos que irnos. Un científico especializado en Pokémon nos va a prestar ayuda en nuestras investigaciones. Al fin y al cabo... Nos hace falta comprender con más detalle ciertas materias para poder usar nuestra tecnología y alcanzar nuestro objetivo Ok Adiós Soy. adiós Teribus. Vale, yo sigo Pero yo quiero recordar que por aquí había algún Pokémon o algo Porque Una zona nueva, eh Ruta 8 Nueva ruta, vamos a luchar creo ¿Quieres mostrarle a, a... ¿es un Pokémon a estas personas? No, no tengo a Pacinian. No... gua. Vamos a ir aquí. Sí, claro. A ver... Me los hay alegando. Son tan... son Tan amigos. Vamos. ¿Tú quién eres? Sí, sabemos quién es, pero... Llevamos sorprendido, claro que sí. <risas> Eh, tú, espera. ¿Yo? Déjate de jugar a la Game Boy. Ah, pero ¿dónde están mis modales? Permíteme que me presente. Me llamo Acromo. Y soy científico. El tema de mis investigaciones es métodos de extracción de potencial en el ámbito de los Pokémon. Y he llegado a la conclusión de que la clave está en el vínculo que tienen con sus entrenadores. Por esa razón, tengo un especial interés en estudiar a entrenadores que, como tú, están ligados a sus Pokémon a través de las Poké de la, del poder de la Super Pulsera Z. Ahora que lo pienso, no me has dicho tu nombre. Mm. Así que te llamas Eli Pintora. Me aseguraré de no olvidar ese nombre. Y para que tú no te olvides de mí, quiero arreglarte esta meta. ¡Gracias! ¡Oh! Nitrocarga. Ya saben quién se lo va a aprender, ¿no? ¡Romel! Vale. Estoy seguro que, de que si usas Nitrocarga... Como he debido en tu siguiente prueba, el Pokémon dominante de la jungla hombría no te dará ningún problema. El poder Z. ¿Ese es, ese es el poder que estoy buscando. ¿Acaso podría ser más poderoso que la Mega evolución? Y parece que también hay un archipiélago para un, us, un exclusivo. Uso exclusivo de los Pokémon, el Poké Resort. Sí, ya, todo este episodio ha sido un Poké Resort. Vale. Alola, es un, Alola Alola sin duda es un lugar fascinante. Creo que voy a prolongar mi estancia aquí. Bueno, le ahora hasta más. Ver. Unos tipos con, la, con una indumentaria de lo más estrafalaria me ha pedido que me encargue de un asunto un tanto peculiar. ¡Chao! Pues nada, dice, es hora de armarse de valor y enfrentarse a la tercera prueba de la junglombría tendría bien Pokémon de tipo fuego? ¿Vale? Pues yo voy a ir guardando, espero que les haya gustado. Mm, si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Y recuerda que un like me ayuda muchísimo a crecer como persona, ¿no? Porque, sí, bueno, vamos a decir que sí, vamos, me ayuda a, a crecer como persona, me ayuda a hacer más vídeos más de mejor calidad, me ayuda a aguantar y seguir estando en este mundo en el que mmm, haces vídeos, dedicas tiempo y no ganas nada, porque ya no gano nada, yo no tengo monetización, yo no tengo nada, así que, pa'lante ya está, aquí de free, Ahora estoy entendiendo un poco lo de freelance Porque es que prácticamente trabajo gratis Pero bueno, lo hago por mí, lo hago por ustedes que me ven, por los que me ven, por los que no Me da igual Ahora, si los que no me ven se suscriben Como voy a decir, como ya dije, o me dan like, pues por supuesto me están ayudando muchísimo Así que a ellos sí que se lo agradezco todo Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo Que será dentro de muy poco Adiós